Bienvenidos a nuestro video. Consejos para ahorrar dinero. Si estás buscando formas de ahorrar dinero y alcanzar tus metas financieras, ¿estás en el lugar correcto? En este video te mostraremos algunos consejos prácticos para ayudarte a ahorrar dinero y mejorar tu situación financiera. Empecemos. El primer paso para ahorrar dinero es establecer metas. Decide cuánto dinero quieres ahorrar y en qué plazo de tiempo. Establecer metas te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. El siguiente paso es hacer un presupuesto. Anota tus ingresos y gastos para ver dónde estás gastando tu dinero. Esto te ayudará a identificar áreas donde puedes reducir gastos. Una forma de reducir gastos es comprando en oferta y comparando precios antes de comprar. Esto te ayudará a ahorrar dinero en áreas como la comida, transporte y entretenimiento. Otro consejo es ahorrar automáticamente. Configura tu cuenta bancaria para que una parte de tus ingresos se transfiera automáticamente a una cuenta de ahorros cada mes. De esta manera, no tendrás que preocuparte por recordar transferir dinero. Pagar tus deudas también es importante para ahorrar dinero. Al reducir tus gastos y aumentar tus ingresos, tendrás más dinero disponible para ahorrar. Finalmente, Considera invertir tu dinero en lugar de dejarlo en una cuenta de ahorros con bajas tasas de interés. Invertir en instrumentos financieros como acciones, bonos o fondos mutuos puede ayudarte a generar mayores ganancias a largo plazo, pero es importante investigar y educarse antes de invertir, y no invertir más dinero del que se puede permitir perder. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayas encontrado estos consejos útiles para ayudarte a ahorrar dinero y alcanzar tus metas financieras. Recuerda que ahorrar dinero no es fácil, pero con la determinación y la planificación adecuadas, puedes lograrlo. No te rindas, sigue trabajando en tus metas y verás los resultados. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para más consejos y trucos para mejorar tu situación financiera. Gracias por ver.